En, esta, en este programa Sí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Sí, bien ya. Aquí en Barcelona, en la alegre y entusiasta Barcelona La reivindicativa <risa> Barcelona Sí, sí, es un reclamo turístico Sí Pues bueno, hoy Eduardo nos va a explicar Cómo vive Acuario el tiempo en que el sol está en Acuario, la temporada de Acuario, y cómo vivimos los demás signos ese tiempo también, la temporada de Acuario. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, ok, pues bueno. todo tuyo. Bien, bueno, justo eh, en saludarles en esta nueva charla, así de una forma distendida, donde hablaremos de signos, pero les bajaremos de esos tecnicismos y esas y esa visión así como llegando al académico y todo eso que no viene al caso entonces eh, un signo cuando pasa un, eh, un signo cuando pasa el sol digamos que los signos son como son depósitos de energía entonces esos depósitos de energía no llegan a este mundo de fenomenología como expresión sino por mediación de los planetas es como si cuando tienes un recipiente, un tanque o bidón, o cilindro de energía acumulada, entonces le pones, le abres una abertura y le pones un grifo. Entonces un planeta es el, el canal o el grifo con el cual sale la energía. Entonces cuando eh, este Sol pasa por un determinado signo, luego de pronto se abre un canal y la energía vital del de, de, de, Sol, se hace presente en la, en la Tierra. Y entonces está dividido en 12 fases, que representan los 12 signos. Esto significa que eh, los demás eh, signos durante este evento, que, un, que el Sol pasa por el, por el signo, sí que están, digamos, también tiene su conciencia, pero no, no entran digamos como, como, como fenomenología, no se hacen manifiestos, solo se hace manifiesto eh, el sol correspondiente a ese signo, lo cual quiere decir que sí, eh, acuario, eh, ya sabemos que es un signo que eh, es muy progresista, eh, futurista con el pasado y muy innovador, también tiene un toque así contestatario y anticonvencional, el excéntrico, el que llaman el zodiaco. Más también lo podemos reflejar en el mismo regente, que es Urano, que gira eh, en una forma perpendicular al resto del plano en el cual se mueven el resto de los planetas del sistema solar. Entonces, cuando pasa el, el, el Sol en el Acuario, de pronto se hace consciente por mediación de estas personas que, tienen, que son Acuarios pues que hay una energía radiante de cambios, de adaptaciones de rebeldía, de acoger todo aquello que es anticonvencional. O sea, como sabemos que Acuario es un signo que está muy enfocado hacia el futuro, por lo tanto, se plantea aquí eh, la posibilidad de que todas esas ideas, que son totalmente innovadoras y futuristas, se pueden darse en expresión entonces llega a este mundo fenomenológico y su interacción es palpable entra con mucha facilidad, los demás signos estarían como detrás de las, del escenario, detrás de las cortinas de la obra de teatro por lo que no, no, no tiene en ese momento una manifestación concreta visible entonces Acuario se siente en todo su esplendor, aunque ya sabemos que la época del año, aunque sea el, la mitad del, del invierno, entonces, se, de todas formas, es una, es una fase vital para Acuario. En la naturaleza, sobre todo los que viven en el hemisferio muy al norte, es, es palpable que en, el, en el, los tiempos del invierno pues que la naturaleza eh, tiende a estar aletargada, porque entre el frío la, no, no hay pues, cosechas, no hay eh, actividad así, eh, que brote la propia naturaleza. Entonces la naturaleza necesita un periodo como de recogimiento, de toma de contacto con lo profundo y por lo que en ese tipo de escenarios pues hay que pensar que lo que prevalece es el cuerpo mental, mental superior representado en un Acuario, precisamente, porque un Acuario eh, puede dar expresión a todo lo anticonvencional que hay en la, en la propia sociedad. Luego, eh, este signo pues, eh, desarrolla al máximo su potencial porque tenemos que pensar que durante ese periodo, imaginemos países, pues, países nórdicos. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Canadá, cuando hay nieves, cuando todo está muy eh, frío, como se ha paralizado el propio desarrollo de la naturaleza, entonces la gente se encierra, o tiene tendencia a encerrarse más en sus casas y a desarrollar eh, más el cuerpo mental, mental eh, superior, abstracto y global. Tiene que desarrollar toda una serie de Iniciativas de cooperación, de solidaridad. Eh, de, es decir, el propio desarrollo de la naturaleza le impide o no favorece el desarrollo de la, de la individualidad. Por lo que es un, es un signo, digamos, tiene un pensamiento holístico global. Luego, a los demás signos, también digamos les eh, les tiene una influencia los demás signos del zodiaco por lo que eh, digamos le eh, afecta de una forma eh, digamos eh, una forma indirecta eh, no es no es como desde el interior como lo siente Acuario sino los demás signos eh, los sienten de una forma digamos como más sutil como que moviliza fuerzas internas el rayo de, de luz que eh, a nivel interno le llega a ellos también y moviliza una serie de, de patrones, de arquetipos y todo eso que tienen ya instalada la persona en diseño astral. Luego eh, podemos empezar por, por, el, por el primer signo del zodiaco: cómo influye eh, la entrada de, de Acuario en, en Aries. Entonces, el primer signo del zodiaco. Entonces, Aries es un signo, ya sabemos, el primer signo del zodiaco, por lo tanto, hay una tendencia, digamos, marcadamente individualista, eh, irrumpe con fuerza, con mucho ímpetu, y está dirigido más hacia, eh, hacia abrir caminos. Lo que pasa es que en, en, en Aries, le puede influir sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. La comunicación, digamos, se ve más fortalecida en esta época del año, por lo que Aries tiene tendencia a veces mucho a la acción y poco a, a la deliberación mental. Sin embargo, aquí le favorece a ese desarrollo. Luego también hace que Aries, sus impulsos se ven más atenuados, porque previamente hay una percepción global de las circunstancias eh, por el rayo de, de, de luz que emite el mismo acuario. Acuario y Aries eh, son, son amigos, o sea, se llevan bien porque Aries es una energía vital de fuego y acuario es un signo de aire, es mental. Por lo tanto, las iniciativas y todo eso están previamente acompañadas de una reflexión mental en Aries Luego, en Tauro, la influencia en, en Tauro tiende más hacia, la, hacia el aspecto hogareño, hacia las raíces, hacia el entorno más inmediato, íntimo, y le lleva a refugiarse más, en, pues, en la familia, en la casa, o si tiene un jardín, o si tiene una, una mascota, o si no, eh, mirar pues, cosas que representen intereses o objetos que representen el pasado como si fuese una memoria. Y entonces eh, Tauro pues, se verá favorecido hacia ello y también tener una visión más, más progresista y abierta ...menos tradicional, porque Tauro ya sabemos que es un signo que preserva mucho los... ...sobre todo la parte de los recursos materiales y sistemas de valores. Entonces, por el pronto aquí se puede verse liberado de esas fuerzas o ataduras... ...que lo ligan al pasado y le puede permitir pues abrirse y mirar hacia el futuro. Luego, igualmente... Eh, Tauro le permite disfrutar de esos momentos que hay en el mismo hogar, pero en una forma, digamos, más abierta a nuevas corrientes de energía, vibraciones, ideas. Luego, el otro signo siguiente es Géminis. Entonces, Géminis, pues sabemos que Géminis es un signo eh, mutable adaptable, sobre todo rige mucho lo que es la comunicación con lo cotidiano. Todo lo que ocurre alrededor capta su atención, por lo que digamos el arquetipo de, de Géminis sería el, el mensajero, por lo llamaban a Mercurio que es su regente, su portavoz, el mensajero de los dioses, o sea recoge la información y la traslada más Géminis, no lo puedes poner en la, la tesitura, de tener que eh, analizar los contenidos de, de, esta, de esta información. Entonces, tanto eso afán de acumular información, eh, porque sí, o sea, a veces puede no tener una utilidad práctica concreta en la vida. Y aquí Acuario le va a influir sobre todo en la parte autoexpresiva y creativa, en la relación con los hijos, en la relación de noviazgo, eh, lo va lo a volverse como más distendido Más abierto eh, Y sobre todo eh, Sacándole partido a la vida Digamos de alegría De entusiasmo y todo eso Y le hace Pues también Como, como si tiene Géminis, capacidades de, de Digamos de escribir una novela Un relato Un ensayo también debe favorecido, de pronto un rayo de luz entra en su interior y permite que aflore toda esta energía hacia el exterior y tenga su propio brillo. Luego también le permite el, el ver todas estas ideas que tiene Géminis, qué aplicación tiene a nivel social colectivo. Luego nos vamos al siguiente signo que es cáncer. Entonces... En cáncer sabemos que es un signo, pues, eh, representa el arquetipo de la, de la familia, el pasado, el lugar donde hemos nacido, pero no, no el aspecto físico del lugar, sino el aspecto emocional que aflora en los lugares donde hemos nacido. Por eso eh, cáncer es un signo que tiene muy buena memoria en recordar todos esos momentos del pasado y luego tiene fuertes años de, de ese pasado, por lo que tiene un vínculo, una simbiosis con lo que es la familia biológica y luego eh, tiene un instinto protector eh, y nutricio, lo cual le lleva a ser un signo pues que tiende hacia, digamos, hacia lo, lo íntimo, el hogar, eh, todo lo que se va desenvolviéndose en el hogar. La familia, recuerdos, la añoranza. Y lo que la influencia de, de, de Acuario es que le ayuda a liberarse de todos estos vínculos familiares y darle una expresión en el campo, eh, en el campo de la, del trabajo en lo cotidiano. O sea, método de trabajos innovadores, futuristas, y al mismo tiempo, eh, como canalizar toda esta energía que tiene hacia el hogareño en la búsqueda de cómo mejorar las circunstancias laborales y lo cotidiano, dándole, digamos, como un toque como más eh, familiar, más, más como humedad. O sea, el, el símbolo de, de cáncer es, es la humedad. Por lo que los trabajos eh, ten, tendrán una tendencia a hacerlos como lugares más cercanos, acogedores, luego también en, la, en lo que tiene que ver con la, con la salud, o sea, las dietas, eh, el cuidado de sí mismo, buscar corregir determinados tipos de patrones que tengan en la, en la alimentación. Luego, nos vamos al signo siguiente, que es... Eh, Leo. De Leo sabemos que es un signo muy vinculado a lo que es la autoexpresión creativa. Leo es, es, es un signo que está representado por el león. El león de la, es el rey de la selva. Por lo tanto, eh, él representa como la, la nobleza, eh, el, el honor, la confianza en sí mismo, el brillo. El, el brillar por sí mismo y sobre todo es un signo el cual pues cuando trata de, de copiar determinados tipos de modelos o patrones externos como referentes para desarrollarse como, peso, como persona, eh, normalmente pues los demás pues le acaban decepcionando porque Leo como es un signo que tiene que brillar con luz propia entonces no puede encontrar referente externo ni en el padre ni en los principios de autoridad eh, ni nada. Luego, en la irrupción del signo, los rayos de acuario en Leo, le lleva sobre todo a, a dar autoexpresión en el campo de lo que son las relaciones afectivas, las amistades, los acuerdos, eh, la, todo lo que tiene que ver con la expresión también del, de la belleza, la belleza a través del arte. Estética. Eh, esto sobre todo favorece la reunión con personas que forman parte de su ciclo de amistades, ya sea para, para una cena, para ver la película, o bien para determinados para tipos de, de juegos. Eh, Favorece mucho esto y también eh, darle una calidez en esas en relaciones de amistades. Al mismo tiempo, eh, Leo se ve en la necesidad de ayudar a aquellas personas que formaron parte de su círculo de amistades y también en su vida afectiva de ayudarles a que canalicen todo ese campo creativo que lo tienen pues mucha, la mayoría de las veces dormido. Por lo que favorece mucho ese desarrollo. Luego... Eh, el Leo también le hace, sabemos que Leo es un signo, pues, hacer de fuego, pues, individualista y hace prevalecer su propio punto de vista en detrimento de los demás. Pero, sin embargo, estos rayos de, del Sol en de Acuario le permite el entrar en contacto con la opinión de los demás y llegar a acuerdos eh, a, y, sobre todo, eh, aprendiendo a hacer concesiones y llegar a un punto medio de equilibrio entre sus intereses y los intereses del contrario luego nos vamos al signo siguiente que es Virgo entonces en Virgo eh, es un signo que sabemos que es el final del, de la, del verano y si vemos el desarrollo de la naturaleza pues se ha recogido las cosechas, ya se, se, ya queda como el campo ya preparado para entrar en una especie como de parálisis o letargamiento, y así, porque ya en la otra fase, en, en la siguiente fase después del de Virgo, pues no es aconsejable, pues sembrar en la agricultura y en las plantas y todo eso, ¿no? Entonces, Virgo es la fase final de la, de la materialidad. Por lo, que en la, por lo que se escribe al trabajo en lo cotidiano, sobre todo el, el trabajo en el cual tenga asignado mediante el sistema productivo. Es muy eficaz para llevarlo a cabo eh, y también detallista y perfeccionista. Y luego también eh, un sentido autocrítico que le lleva a veces a... a digamos, a, a enfocarse mucho en los pequeños detalles y esto pues a veces produce mucho desgaste físico pues muy, muy meticuloso y exigente en el área laboral o trabajo ahora, esto es a nivel interno luego a nivel, y a nivel externo lo que pasa es que en, en Virgo se ve proyectada su energía de acuario para desarrollarla en el mundo de, las, de, lo, de lo oculto, lo misterioso, o sea, eh, en esta fase en la cual el sol está en acuario, Virgo de pronto tiene interés por, por civilizaciones perdidas, determinados lugares de culto, de rituales, eh, o de, de determinados áreas donde hay, eh, bueno, huellas, de civilizaciones, y le gusta explorar esto. Entonces, también el, el estudio de las, de las mancias, el mundo de las energías, de las vibraciones ocultas que hay en la propia naturaleza, en la naturaleza humana, también le encanta. Digamos, se ve, se ve favorecido hacia, hacia este campo. Luego, también tiende a, digamos, si, si deja a un lado, su exceso de racionalismo y se abre hacia la intuición y permitir que afloren estas energías, pues se verá muy favorecido para sus investigaciones. Los mismos temas relacionados con la, con la muerte, el más allá, la experiencia que, que, que han tenido las personas que, que han vivido esa experiencia y han vuelto otra vez de la tierra, entonces también eh, sabemos que Virgo es meticuloso y por lo tanto esos campos los va a analizar eh, muy a fondo luego también eh, sobre todo también va a favorecer el desarrollo de las transformaciones al nivel interno en, en virgo porque virgo de pronto se va a eh, verse invadido o en un escenario donde tenga que eh, digamos relacionarse con otras personas a niveles muy profundos a través sobre todo del manejo de los recursos en los cuales eh, esto va a aflorar situaciones a nivel emocional muy ocultas pero no por ello no es ante de ser muy poderosos y a partir de ahí pues eh, temas relacionados con la con la los celos la posesividad las intrigas eh, las obsesiones, o sea, todo este campo emocional oculto va eh, de pronto Virgo verse mm, que entra en ese campo y tienen que eh, abrirse ese campo porque al mismo tiempo le sirve para su proceso de transformación. Luego, después de, de Virgo, entramos a Libra, ya sabemos que Libra es un signo que... Eh, es el encuentro con el tú, eh, busca del equilibrio, porque el símbolo del, del de Virgo es la, la Virgen que lleva unas esp una espigas en las manos. Entonces, digo, perdón, esto era en Virgo. En, en Libra es la balanza. La balanza, entonces, eh, por lo tanto, la balanza, la parte de arriba, el, representa el fiel de la balanza. Entonces, mmm, Libra se pone en el medio, o sea, es la, la vertical de la balanza en la que mmm, allí busca ser el punto medio. O sea, el, el, el Libra no puede evitar ser una especie como de árbitro. Es, es el mediador claro, claro. entre dos situaciones que son enfrentadas y que son antagónicas. Libra tiende un puente para que establezca un diálogo. Y encontrar el punto medio. Entonces, por eso son los grandes diplomáticos y también eh, son los grandes relaciones públicas. Y también sabemos que, que Libra es un signo, digamos, muy apasionado con el tema del, del, del arte, la belleza, la música, la armonía. Y es un signo muy mental, pero está muy enclado en la, en la manifestación del del tú, o sea, el otro, a través del otro, la predicción y la respuesta que encuentra, entonces se encuentra a sí mismo. Entonces, aquí Libra de, de pronto se va a verse envuelto en un escenario de lo que tiene que ver con, la, con los, con los eh, viajes del extranjero, eh, conocimiento de otras culturas, idiomas, eh, también... Mm, eh, también filosofía, religiones, eh, antropología, todo esto le va a enriquecer mucho Y entonces Libra se va a zambullir en todo este mundo Y el cual le va a favorecer mucho esta apertura Luego eh, también eh, despierta un sentido filosófico Preguntas como ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? hacia dónde voy? qué sentido tiene el trabajo que tengo, el lugar donde vivo, la relación, la relación afectiva que tengo, o la familia que, que he formado, o los amigos. Todo esto será eh, temas candentes para, para Libra. Entonces, eh, le abre esa posibilidad y, y también en el registro del mundo lo simbólico. Luego, eh, sigue el signo de Scorpio. Sabemos que el Escorpio es un signo eh, es el más potente el zodiaco, porque es el más potente ¿por qué? porque porque es una, es una energía subterránea, no, es decir el eh, Escorpio está en la fase de lo que es la transformación, la mutación de la propia naturaleza, donde todo lo antiguo y viejo necesita morir para permitir que nazca algo nuevo por lo que esto es, es un signo que digamos en lo cotidiano eh, entra en pugna o sea es a ver es que Escorpio es un signo que mientras los demás signos podemos ver las fotos en color eh, si recordáis las fotografías las fotografías que se hacían con el sistema analógico que te decían, mira, aquí tienes las, las fotos reveladas y te la van a color. Y luego un negativo que representa más fotos. Eh, y entonces, mientras los demás signos podemos ver la vida en, en colores, como estas fotos en color. Sin embargo, Escorpio lo ve en el negativo. Lo cual le lleva a hacer un signo con una constante tensión interna cuando eh, el mundo exterior está demasiado estancado, estancado, equilibrado, eh, seguro, estable, pero Scorpio sabe perfectamente que nada permanece estable, que es una constante mutación de la naturaleza, por lo que favorece esta, esta mutación y tiene una ansiedad, digamos, una necesidad vital de, de, de favorecer esta digamos esta energía de la transformación. Y a Scorpio eh, le gusta mucho lo que es el mundo de, las, de, la, de lo esotérico, las mancias, las energías, de cómo se mueven el poder de las plantas, las piedras, de la misma tierra. No es, no es un poder, no es un conocimiento intelectualizado, sino que entra directamente en la sustancia, en la energía. Y luego eh, se hace como... Escorpio es como facilitador de que toda esta energía eh, se manifieste, por lo que Escorpio eh, sería como, hay que son muy tranquilos, entonces sería como, como si fuese un volcán apagado, pero a veces salen grietas en el suelo, salen fumarolas. Por lo que Escorpio, eh, digamos, Escorpio es que lo ve las cosas. A ver, en el mundo este llamado civilizado hay una tendencia a una a vivir entre un guión, entre determinados patrones de comportamiento, eh, de, de etiquetas y todo esto. Pero Scorpio, más bien, eh, siente que todo eso no es, no es tangible, no es, eh, no es real, por lo que eh, lo lleva a cuestionarse constantemente. Y esto, pues, eh, no puede evitar de que, si el contexto de la vida es una construcción de cartón-piedra, pues que Scorpio eh, constantemente va haciendo el control de calidad. Entonces, luego también, eh, Scorpio permite el ser el canal en el cual la, la, la transformación de la vida se facilita. Ahora, ¿en qué campo va a encontrarse Scorpio manifestándose? pues lo va a encontrar en el campo nivel profesional. Eh, va a encontrar allí todos los aspectos, eh, digamos, ocultos que hay en, la, en las personas que ejercen responsabilidades o cuando él las ejerce también. Eh, porque de pronto, um, a ver, es como la, en la empresa, en la institución, una universidad, en cualquier sitio así, pues ya sabemos que hay alfombras muy bonitas. Y muy limpias. Pero la sociedad muchas veces queda debajo del fondo. Entonces, Scorpio le, le toca la tarea de levantar las alfombras y ver lo oculto que hay. Por lo que es un campo fértil uh, para los procesos de transformaciones, para viejos patrones de de, de comportamiento de responsabilidades, de objetivos, de proyectos, proyectos que han quedado anquilosados porque no, no se actualizan para el futuro. En cambio, Scorpio favorece precisamente el desprendernos de estos viejos patrones y eh, abrazar más bien lo que la evolución necesita. Luego, eh, también Scorpio sabemos que es muy, muy potente, muy profundo, y pues la profesional se va a verse, digamos, eh, afectado eh, positivo o negativamente depende como, como el contexto en el cual se lo toman los demás luego eh, vamos al siguiente signo. signo siguiente signo es Sagitario eh, sabemos que es Sagitario vamos a ver aquí aquí en España y en el mundo eh, de que forman parte de la cultura ibérica, o sea, países latinoamericanos, que más o menos tenemos el mismo patrón cultural. Sabemos, conocemos toda la figura del Quijote de la Mancha. Es que el Quijote de la Mancha es un representante del arquetipo de, de Sagitario. Por lo que... Eh, Sagitario es, es un visionario es un signo de fuego pero es un fuego más eh, es un fuego mutable por lo que no es un fuego de nivel individualista tipo Aries o, o Leo sino más bien es un fuego que busca la, el conocimiento la sabiduría por lo tanto busca el significado el significado eh, es la, el arquetipo de, del filósofo, del teólogo, de la ideología política. Entonces, por lo que Sagitario eh, es un signo muy potente, muy apasionado, muy impulsivo, pero siempre mirando lejanos horizontes. Muchas veces a, a Sagitario. Se le puede reprochar que no tiene interés en las cosas que le son inmediatas, lo que está pisando en el suelo, sino que tiende a, a buscar, a mirar eh, desde en globo las cosas. O sea, es un signo que le cuesta mucho, eh, digamos, tener un, digamos, un vínculo con el pasado. Pero El presente es un medio en el cual se proyecta para el futuro y esto hace que siempre tenga planes proyectos de cara al futuro siempre tiene que creer en algo si no tiene fe y confianza en algo me refiero en algo que no tenga que ver con lo material o sea Sagitario no, no puede quedarse su vida anclado solamente en, en ir a trabajar ganar un sueldo mantener una casa y ver la tele y tener amistades y Ir de vacaciones en, en verano, pues no. Tiene que tener un proyecto de la vida, algo, qué sé yo, que le guste la arquitectura gótica, que le guste las culturas eh, eh, precolombinas, que le guste eh, el, apasionadamente la la cultura tibetana o los misterios que hay en determinados lugares de la tierra todo esto para sagitario es vital cuando no vive esto sino que vive su vida en una rutina ya predestinada entonces es un fuego que se va apagando te viene la tristeza decepción algo esta fe que transmite eh, sagitario necesita ser sublimada eh, en algo, un en proyecto que le, le, permite, le permite transmitir toda esta seguridad que va adquiriendo al resto de la sociedad. Luego también es un signo que ama mucho, sobre todo, la libertad. Eh, la libertad, pero digamos, ya sabemos que es eh, Acuario, también, le, también es un signo que ama mucho la libertad, pero. Es que en Sagitario es la conceptualización ideológica de lo que es la libertad, o sea, la parte conceptual. Porque a la libertad, eh, bien es cierto que Acuario lo ha, la manifiesta en todo su impulso, pero la necesita fundamentación teórica, y es la que, la que eh, digamos, desarrolla muy bien Sagitario. Luego, eh, Sagitario. Cuando le llegan los rayos de sol de, de Acuario, le es muy afín los rayos de sol de Acuario porque son signos que, digamos, son, son, son amigos, son, llevan buenas amigas. Por lo tanto, cuando irrumpe en Sagitario, esta energía va a verse proyectada en los amigos, en los ideales que comparte con las, mismas, con las mismas actividades grupales, institucionales y todo porque todo lo que sea grupal le, le entusiasma sagitario. Y todo esto eh, le lleva a manifestar con más contundencia lo que es la, la necesidad de libertad, de tener un propósito en la vida, de contagiar su entusiasmo al, al nivel de sus, de sus amigos y, y sus proyectos colectivos. También les, les llevará a una reflexión sobre el propósito del cual tienen, por qué creen algo y, para, y qué sentido tiene para su vida. Evidentemente, como hemos dicho, que Sagitario es el, el, el filósofo por antonomasia, entonces, estas grandes preguntas que nos hacemos, eh, de quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué sentido tiene la vida que vivo, eh, será algo candente en en Sagitario. Sabemos que, por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, eh, si fijaros en la... tanto a los que han visto la, la película, eh, a ver, la versión española son las mejores, evidentemente, porque refleja algo que es propio de esta tierra, pero eh, notaréis que el Quijote va en su caballo, acompañado de Sancho Panza, y... ¿Dónde tiene puesta la mirada? Hacia arriba, hacia el cielo. O sea, es, es algo que le impulsa un, una visión, una imagen, algo que, que, que incluso, pues cuando se detiene en los, en los, en los molinos, ve unos malandrines o malhechores colgados en las aspas de los molinos y quiere combatir contra ellos. Claro, ya sé que la gente que no sabe eh, y lo ven todo desde el punto de vista muy físico, pues dirán: bueno, es que está, bueno, como que, como que no están bien en sus cabales, que, como que este Quijote, como que eh, tiene delirios, tiene alucinaciones. Pues no. Lo que pasa es que es una imagen que es previa a la manifestación física. De estas, de, de estas entidades y sin embargo él tenía ese propósito de seguir en su caballo y con todo tipo de penalidades y dificultades eh, de, de ser llevado por esta, por esta imagen tan poderosa y por lo que eh, él al tener un compañero como el Sancho Panza eh, Sancho Panza es un fiel representante de, del mundo de la Tierra Evidentemente, porque si fijaros que el Quijote de la mancha tiene su, su, su armadura de caballero, tiene su caballo, tiene su lanza, tiene su, su casco yelmo, y, pero él no siente ni siquiera el cuerpo. Es decir, su visión le puede más a él como, como, como vehículo físico, por lo que él no atiende a ese vehículo físico. Entonces... Eh, Sancho, sin embargo, a representar el elemento tierra, sobre todo yo lo veo muy encuadrado en el signo de Tauro. Entonces Sancho Panza, eh, mientras el, el Quijote está en el cielo, o, o va volando hacia el cielo, el Sancho está pisando los pies en la tierra. Y le dice, oye amo, que necesitamos y encontrar una posada donde poder descansar, comer, eh, dar alimento a los caballos y que tomen agua. Pero sin embargo, el Quijote todo esto lo, lo ignora. Entonces, aquí vemos el arquetipo tan acentuado de, de Sagitario. Luego, eh, vamos al siguiente signo, que es Capricornio. Entonces, Capricornio es, es un signo que, a ver, los para, eh, digamos, asimilar mejor los signos, y mejor encuadrarlos en la fase del año que representa la naturaleza. Yo me refiero en el hemisferio norte, porque ya sabemos que en el sur, pues, están, digamos, es al revés. Pero vamos a escribirlo a los países que son, eh, digamos, nórdicos, yo Canadá, eh, Alaska. toda esta zona eh, es donde la, los signos digamos, eh, se hacen más patente y su manifestación es, es más pura. Entonces, cuando miramos el signo de Capricornio, la época que representa es el comienzo del, del invierno. Entonces, si tú estás en la casa, eh, en, una, en el campo, y estás en el centro de Suecia, eh, Evidentemente, la fase anterior es, es donde tú has podido pues, disfrutar la naturaleza, eh, eh, sembrar los alimentos, las plantas, luego recoger la cosecha, luego establecer relaciones de, de amistades, vínculos y compartir y todo. Pero si os dais cuenta, cuando se va, cuando se entra en el invierno directamente, el 21, el 22 de, de, de diciembre, pues hay un cambio muy drástico en la naturaleza, porque se hace presente un frío, un frío cada vez va cogiendo más, más fuerza, por lo que los campos dejan de ser eh, sitios de labranza y productividad, y por el contrario se va endureciendo, cada vez el agua eh, va, siendo, va disminuyendo su velocidad, y se va endureciendo, lo cual quiere decir que en esas circunstancias es que pensar que una persona que esté viviendo esta fase eh, y tiene que afrontar la situación con mucho, digamos, con mucho ímpetu y energía, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que Digamos, tener un autocontrol de lo que son los instintos y las emociones. Por lo tanto, en, en Capricornio es un signo que tiene esa característica. O sea, si soy fuerte y eh, no permito que mis debilidades me hagan retroceder. Si hago un principio de austeridad, imagínate, estás en el campo. En una casa de campo en el centro de Suecia, aparece y el invierno. Pero para que el invierno no sea tan riguroso y te afecte, previamente tendrías que haber hecho tener un subterráneo o un almacén donde eh, vas poniendo, digamos, haciendo acopio de alimentos. En estos alimentos, pues, son sobre todo alimentos que pueden conservar. Ya, por ejemplo, eh, carnes que ya están tratadas, que se secan, eh, como, como embutidos, y eh, bueno, en América Latina ya más salsamentaria. Bueno, quesos que son secos, eh, pescado que también, el pescado, sobre todo el, el, el bacalao que se pone a secar, y, y bueno, y todo eso está haciendo acopio, y lo mismo en cuanto a lo que son la parte económica del dinero, igualmente. Eh, hace también ahorros, o sea, eh, porque Capricornio tiene fama, es un signo más bien ahorrador, incluso rayando la tacañería, porque es el único signo que está totalmente consciente de lo que representa el invierno. Ya sé que algunas voces preguntan antes. Bueno, pero a ver, pero es que Acuario también es invierno y... Y, y sí, es sí, el siguiente también, pero es que no hay diferencia. Porque es el invierno en el que el vehículo físico es consciente de sus carencias. Y esto está representado en Capricornio. En Acuario no, porque en Acuario está en la mitad del invierno, en la fase del invierno que divide en tres partes de un mes cada uno, pero... Su, su conciencia, o sea, el sentir que habita, ¿qué habita? Pues que habita un plano mental superior. Ya lo he, he matizado en la, en la charla anterior: que eh, Acuario es un signo que, que, que no, no está en la Tierra. Ya lo ves físicamente en la Tierra, pero está más bien suscrito a, a, a la Estación Espacial Internacional. Entonces, allí a una altura 450 kilómetros de la Tierra, pues ve la Tierra en una forma global, por lo que eh, no, no, eh, no siente el vehículo físico. Y, entonces, bien es cierto que el vehículo físico, Acuario, le puede faltar determinados tipos de alimentos, abrigos y todo eso, pero su conciencia no, no está ahí. Está, está arriba, está en lo, en lo, en lo colectivo. Trabajando con las masas, en proyectos futuristas y todo eso, en, en, en caminos que son totalmente innovadores y futuristas. Entonces, por lo tanto, esa carencia que le podemos ver en, en Capricornio, en Acuario, es, existe, existe esa carencia en el vehículo físico, pero allí no tiene la conciencia. Entonces, es como cuando uno dice, soy consciente que mi cuerpo tiene frío. Soy consciente que mi cuerpo tiene hambre. Eh, soy consciente que tengo un dolor. Pero es que hay personas que esa conciencia no la tienen ahí. Es decir, el cuerpo tiene una cosa otras, pero ellos no lo sienten. Ellos tienen una preocupación por algo eh, colectivo o algún evento político o algo que reclama su atención y tiene su, su conciencia polarizada allí. Pero no es el vehículo físico. Y por otro tanto, es lo mismo es un signo de agua, por lo tanto se mueve en, el, en, en la psique del inconsciente colectivo a nivel emocional, por lo tanto se sumerge ahí, por lo tanto tampoco tiene el, el, la conciencia clara de, de tengo una carencia a nivel físico, tengo que hacer acopio de, de, de, de alimentos, de herramientas, de recursos materiales, y todo, no es consciente de eso. Entonces bien viene es cierto que van afrontando las mismas carencias, eh, que tiene Capricornio, pero no es consciente de ellos, porque su atención está en otra esfera. Entonces, Capricornio, eh, hemos dicho que es un signo que, que, que es totalmente consciente, o sea, el más consciente, el zodiaco, de cómo puede afectar el invierno eh, a nivel de carencias materiales. Por lo tanto, eh, ya desde con mucha anticipación a lo mejor desde principio de todo el resto del año eh, siempre está guardando me dicen incluso a veces en circunstancias de, de una familia pues con sólidos recursos económicos dice el el, el niño por ejemplo un niño que de 12 años como suponer, y es capricornio y su familia tiene sólidos recursos económicos, por lo tanto le van a dar una, una paga para poder salir o ir con sus compañeros, amigos o, o todo eso, eh, X cantidad, y tiene la seguridad de que tiene la, la, la solidez económica la familia, que puede seguir dando eso cada mes o cada dos meses. Sin embargo, el signo le puede más. O sea, el signo está más allá de apreciaciones de... Claro, porque eh, mi familia está, es una familia burguesa, tiene sólidos recursos económicos y cada mes me pueden dar esta cantidad y no sé qué. No. El signo manifiesta la fase en la que sentirá la carencia a nivel material. O sea, el signo es, está por encima de la persona. Nosotros somos, lo, los, es decir, nosotros somos el canal de expresión de esos signos. Entonces, por lo tanto, ellos son los que marcan pauta, por lo tanto, el niño de 12 años, o de 13 o 14, tiene, le, le dan una cantidad de dinero a sus padres y guardará una parte. Porque él ya nace con la memoria de que vendrá un invierno. Que los recursos menguarán. Y que si no tiene eh, en un almacén ha hecho una buena digamos, eh, acopio de, de recursos, entonces tendrá dificultades. ¿Veis cómo que las circunstancias ambientales y todo eso no, no, no, no pueden modificar ese patrón instintivo que tiene Capricornio? Por lo que en esa fase, cuando, cuando estamos en la casa del campo, allí en el centro de Suecia, estamos en pleno invierno. Eh, la, la tierra no, no, produce na, no produce nada porque está todo congelado pero fijaros que hasta los animales ¿qué crees que, ha, que hacen los animales allí? los, eh, los liebres, comadrejas zorros, osos ¿qué crees que hacen antes? pues lo mismo hacen acopio de, de alimentos el oso sabe que la montaña donde está vendrá una época de de, de, de nieve y todo eso y que no habrá nada, antes. ¿qué hace? Pues eh, cogerá determinados tipos de alimentos, lo pondrá al sol para que se sequen y luego lo guarda, lo guarda abajo, dentro de, la, dentro de la caverna. Luego hay otros casos en los que el mismo animal coge el, el, el alimento, lo pone bajo tierra y, y lo, lo tapa para que se seque y para tener recursos donde, y esto es, es la fase de Capricornio, fijaros que hasta los mismos animales... Aquí ya no hablamos de, de un oso que no ha nacido por un signo de Capricornio, entonces ese oso tendrá eh, tendencia a, a hacer acopio de alimentos. No, no. Eh, los animales diferentes. Los animales ya, el, el propio signo, ya se manifiesta con toda su contundencia y eh, sus, sus, sus gestos, sus iniciativas, ya quedan enmarcadas dentro del propio signo, que le dan un impulso. Nosotros los humanos, por el contrario, tenemos, hemos desarrollado un principio de lo que es la individualidad, la conciencia de ser nosotros, por lo que nosotros podemos en un momento dado ignorar lo que el signo eh, nos, quiere, nos quiere avisar. ¿Entendéis? O sea, una persona por un primer signo del zodiaco si le vas a decir, oye, que llega el invierno, que eh, va a ser muy difícil, que estamos aquí en el centro de Suecia, que ya no habrá alimentos, no sé qué, ¿cómo se lo va a tomar? Nada, seguirá con, con su misma, digamos, con su mismo impetuaria ariano y no se pondrá a, digamos, no, no le va a condicionar a Aries. Por lo que cuando venga Aries, cuando le llegue el invierno, pues claro, Aries le va, va a pillar, pues, con pocos recursos. Y aparte entonces, a partir de ahí, ¿qué, qué, qué, qué hará Aries? Pues nada, pues se lo pasará, digamos, con su actividad de autoafirmación, se irá a cazar, irá a hacer eh, escalada la aventura y todo eso. Y no, no, decía, no, no, no le llena de preocupación esa fase, porque dentro de él está todavía en la fase del principio de primavera, donde está en la promesa de abundancia, eh, de que vendrá, o sea, cuando eh, del futuro vendrá una abundancia, evidentemente, porque ya sabemos que. Las, las semillas se siembran en, en, en aries y luego va, va cogiendo forma física y se va estando ya eh, la planta en, en, en, en Tauro. Luego empieza a florecer y a salir los tallos y todo eso en Géminis en y luego en Cáncer, pues las raíces empezará ya a absorber los nutrientes que hay en el suelo. Luego ya en Leo empezará ya a, a salir... Las, las flores en Virgo salgan los frutos, se recogerá y luego en Libra, ¿qué se va a hacer? Ya se ha recogido todo y en Libra se plantea, de, bueno. Ahora, pongámonos a compartir con los vecinos, con los amigos, eh, una buena lectura, una película, una charla, eh, un buen vino, un buen asado y, y, y bueno, entonces vamos a fomentar las relaciones eh, de amistades, cosa que en la fase anterior de Virgo no lo puede hacer, porque el signo de Virgo está preocupado más por la productividad, la eficacia en el, en el campo laboral y en lo cotidiano. Entonces, claro, aquí, por ejemplo... Me he desviado un poco, ya lo sé, pero es para aclararlo. Eh, estamos en, en, en Capricornio, entonces Capricornio tiene todas esas características. Luego dirán, bueno, pero ¿por qué Capricornio es un signo que tiene una faceta a La cara, el rostro, bueno, también es verdad, pero, pero también eh, habrá capricornio que no lo son así, porque eso depende de la personalidad, puede tener una personalidad, un, un yo. Una motivación eh, básica, interna en Capricornio, pero luego puede tener la personalidad, una máscara exterior de un signo más abierto, más simpático, más cordial y todo. Y entonces no se ve ese rigor, digamos, esa seriedad que tiene Capricornio. Pero eh, Capricornio lo que te pasa es que tiene que endurecer sus emociones. Imagina eso, está en el centro de Suecia o, peor aún, con situaciones todavía más, más difíciles, eh, están en Alaska. Eh, o en norte de Siberia, ya me dirás: ¿qué? ¿Cómo puedes tomarte la vida? Con, con mucha alegría, con entusiasmo, jugando, juguetón, con generosísimos odeanos, ¿no? puedes. te abstrae de tus emociones, las endureces y dice: ¿por qué tengo que ser fuerte? Porque si no, la, la, la estación me va a comer vivo. Entonces, no se permite digamos, la, la, es el, el, el blando, entonces se, se endurece, es, hasta se ve, es que sí, es muy es notable. Los animales, por ejemplo, cuando vais a países nórdicos, los animales eh, desarrollan una, una capa protectora en la piel que, que hace que sea los proteja del, del rigor del invierno. Entonces, en el registro simbólico, Capricornio hace lo mismo, pero claro si toca la piel de Capricornio voy a decir no no no no es con la durera pero sí la durera está en la mente entonces este principio de Capricornio él lo va a desarrollar lo va a expresar eh, en el escenario de lo del mundo lo sutil en el mundo desde las de, de las energías los espíritus o sea él, él tiene que profundizar el mundo este eh, diga y más allá de, del mundo físico y material, no te tomas contacto con los universos que, que llaman cuánticos, porque ese escenario exterior le interacciona, estará muy relacionado con el mundo digamos, que le toca al, al, al. Entonces, esta fase hace que todo este conocimiento lo dote de un rigor, de un conocimiento preciso, una metodología, porque el mundo de las mancias eh, es un mundo liberador, sí, pero a veces. Eh, es, tiene que le falta como, como un recipiente, una forma que lo acoja y que, lo, y que, lo, que le, le dé un, un orden, una estructura, una metodología y un propósito. Y el signo de Capricornio es, es muy hábil en generar esto, Entonces, por lo tanto, él mirará todo este mundillo de, de astrología, que si, es que si, que si el fenómeno como la hipnosis, telepatía, pero lo hace desde un desde un rigor desde una profundidad y entonces esto pues favorece mucho el desarrollo de del signo eh, de Capricornio bueno y aquí ya he hecho el repaso de todos los signos del zodiaco y cómo influye en la fase esta de de de Acuario bueno entonces ya eh, nos falta Piscis no no, ya, ya... Ah, sí, sí, sí, perdona. Piscis. Salta Piscis, ¿verdad? Sí, sí porque es el que sigue después de, después de, de Acuario. De Capricornio. Sí, te... después de Capricornio sigue Acuario, después de Acuario sigue Piscis. Sí. Piscis. A ver, Piscis... Se <risa> te, te, no? te hace pesado, ¿verdad, de explicarlo así? Ya, porque, sí, porque, porque he empezado con, con, con Aries en TDM Spisté. Uh -huh. Eh... Claro, es que si hubiese empezado con Pisces, pues hubiese empezado con Pisces y hubiese terminado en Acuario. Claro, este, sí. Bueno. No, bueno. Pero no, pero no, en otra ocasión otra yo apuntaré en, en una hoja que me sirve de guía. Bueno, ahora, Pisces. Okay. Pisces, sabemos que eh, es un signo que está en la máxima personificación del invierno, por, es un signo mutable, adaptable, por lo que en esa fase de, de Pisces es donde el, el invierno se ha expresado su máxima contundencia. Por lo, que no, por lo que es un proceso como de recogimiento de, de, digamos, de soledad, como el arquetipo del ermitaño, porque fijaros que está en el centro de Suecia y en la casa de campo y en esa, en esa circunstancia que vive de, de soledad, el ambiente y todo eso, no anima más que a una despertar de lo místico y, y lo trascendental. También la conexión con algo más allá del mundo puramente terrenal, Piscis es es un signo que caracteriza precisamente por eso porque es un canal en el que los las fuerzas sutiles del universo a nivel espiritual pues llegan a la tierra y Piscis es el, el que le da expresión a aquello pero eh, Piscis a ver es un signo eh, muy incomprendido en este mundo porque este mundo es es un mundo muy polarizado en un paradigma eh, mecanicista racionalista entonces qué pasa que eh, si solamente decimos Solamente puedo creer aquello que puedo tocar y medir, pesado. Pues claro, es pues el problema. Que Pisces, por ejemplo, ve a una persona eh, en, un, en una pared blanca detrás. Puede ver el aura de la persona. Pero esa aura no, no, no, hay un, no puede ver con el, con el ojo físico. En el, con el ojo imaginal de lo mismo. Pisces ve en las nubes que aparecen entidades que, que digamos que están presentes sí pero no son físicas eh, están en, como si fuese un universo paralelo entonces tiene acceso a todo esto y entonces eh, es un signo pues que eso que tiene mucho a la como como al como, a la, como a la desconexión de las cosas muy terrenales básicas primarias y entonces le agobia todo esto entonces por lo tanto se refugia en un mundo de lo de lo el mundo de los sueños y es un signo muy sensible a toda la manifestación de las vibraciones de la naturaleza. Entonces, eh, este signo, pues, cuando se encuentra en la fase esta de la energía de, de acuario, lo que, lo que sí se encuentra, Pisces, frente al mundo de lo, de lo material, de lo material personal, al sistema de los valores personales, por lo que en los valores personales puede encontrar la, la, la manifestación también del espíritu esto que se dice que es que el espíritu y la materia es que son antagónicas no pueden unirse y todo eso estos son a ver estos son estrategias que han seguido todas las creencias y, y religiones de, de sobre todo Occidente porque en el fondo no no están separados entonces Isis toma contacto directo con la con esta manifestación del mundo de lo de lo material tangible eh, básico de la vida eh, por lo tanto, el, el, el acuario le permite liberar esa energía y eh, tomar contacto con, con lo que significa la materialidad, o sea, qué sentido tienen los recursos materiales que yo tengo, el cual yo atesoro, para eh, mi propia existencia, porque Pisces busca el sentido de la existencia, mientras que, por ejemplo, en Sagitario también es un buscador, un signo notable, pero este busca el sentido de la vida. Por eso el Sagitario puede volcarse en la filosofía, mientras que Pisces puede volcarse más bien en la, en la digamos, eh, en la espiritualidad. Entonces, por lo que eh, el Sagitario puede buscar una institución eh, religiosa, pero Pisces no, Pisces no necesita esa institución, porque se, se va a un, a un sitio de recogimiento, de conexión con la totalidad oceánica la vida, y allí encuentra el, el, la conexión por eso la vía la vía mística contemplativa corresponde a piscis y la vía religiosa institucionalizada corresponde a sagitario entonces para que puedas ver la diferencia entonces piscis le permite eso tomar contacto con la materialidad eh, de lo cotidiano bueno aquí he terminado la exposición de todos los signos de zodiaco he empezado con aries y he terminado en en en piscis y ya Acuario hemos hecho ya la bueno sí misión cumplida muchas ya, gracias sí. bueno bien sí, sí. La a ver si pondremos para que esté más ¿Eh? la próxima les pondré un papel para ver dónde empiezo y dónde termino para no tener tristes vale pues a ver si vamos cogiéndole el tranquillo y a, sí. a pronto podemos hacerlos en directo estos programas sí. bien eh. bueno muy bien de aquí terminamos que ya bueno digo sí. la grabación sí sí sí ya voy a terminar bueno espera muchas gracias por bueno. vernos bueno. muchas sí. gracias por estar ahí con nosotros bueno por muy ir bien. siguiendo hasta las la explicaciones a... hasta la próxima hasta la próxima